¿Qué guardas en tu corazón? Lo que hay en tu corazón es lo que determina tu actitud, tus pensamientos y tus palabras. Tomando la palabra de Dios dentro de ti y haciéndola parte de ti, actuarás, hablarás, sentirás lo que agrada a Dios y experimentarás su voluntad para tu vida. Echa un vistazo a los libros que lees, las películas que ves, las conversaciones que tienes con amigos y los pensamientos que inundan tu mente. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, te ayude y te dé la sabiduría para elegir siempre lo que fortalece tu relación con Dios. ¿Quieres vencer el pecado en tu vida? ¿Quieres vivir una vida justa ante Dios para glorificarlo todo el tiempo? Aprecia su palabra en tu corazón. Lee la Biblia, medita, memoriza y verás como tu vida se vuelve cada vez más como Jesús. Nunca olvides lo que nos dice la palabra de Dios en Salmo 119.1 cuando leemos. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor.